Leía estos días una frase muy bonita, cuando cambias de etapa tienes que dejar cerrada la anterior, si no, no disfrutas de ninguna. Yo no podré cerrar la anterior, porque he pasado toda la vida aquí, 38 años. Y además eh, tuve que cambiarme totalmente de mentalidad, yo venía de París, una casa ya con 10, 12 sacerdotes de muchos sitios, estudiantes, vengo aquí a una casa donde no había agua caliente. No había agua caliente, ¿lo sabéis? Y solo ahí de venir yo de 10 o 12, si no morí entonces ya no me nunca. ¿no? <risa> dotes, esa edad, se tienen que jubilar. Y el señor obispo el día 24 de julio publicó el edicto que incluía tu jubilación. Aunque sé que no te gusta hablar de esto, de la jubilación, porque suena a despedida, a punto y final, a abandonar los pueblos y sus gentes que durante muchos años han formado parte de tu quehacer diario, que han sido tu otra familia, con quienes han compartido mesa y mantel en sus celebraciones familiares más significativas o el día de la celebración patronal. ¿Qué opinas de la jubilación de don Alberto? Pues hombre, da un poco de pena porque don Alberto es una institución en alcohólica del Pinar porque lleva siendo, siendo el párroco 38 años. Ante un acontecimiento como este y plantearnos la solicitud del alcalde de que le acompañáramos, encantado de estar aquí ante la congregación de gente de todos estos pueblos que se ha producido. Así que encantado de haber venido. ...y vamos a disfrutar un rato con esta celebración... ...que también estamos a estos asuntos, los políticos. Que coste que de Alcolea se jubila... ...porque se puede jubilar porque tenía un nombramiento... ...pero de Anguita no se jubila. ¿Va a seguir en Anguita? Sí, además otra cosa bien clara... ...la gente que queremos... Eh, ...está siempre con nosotros, aunque se vaya al otro barrio... ...y Alberto no se va al otro barrio, se va un cacho más allá... Solo. ...cinco casas más allá... ...se va a ir un poco más hacia el oeste, pero va a volver mucho, o sea... ...bueno, lo que significa es que ha hecho una gran labor... Eh, ...que es muy querido... ...que ha estado en todas las parroquias, en todas las pedanías... ...en la actualidad del pinar también... ...que se ha llevado muchísima gente a Tierra Santa... Eh, ...que ha enlazado muy bien para la gente, que nos ha hablado de lo que es... La germinación, lo que es la realidad. Un hombre muy querido, muy querido. O sea que nos queda mucho cariño, nos va a quedar eh, la nostalgia de alguien a quien queremos y recibiremos muy bien al que venga. Pero la vida es eso. Eh, don Alberto podrá contestar a la última pregunta de su vida. ¿Para quién he vivido? Para sus perigreses. Por lo tanto, muchísimas gracias. Nada, como buen alcoleano que pretendo ser, pues nos ha acompañado durante 38 años y es mucho tiempo, ¿no? De, y un, una persona como él en un pueblo como este, con lo reducido que es la población y tal, eh, salga impoluto sin ningún, ningún comentario negativo o tal pues se merece el homenaje que, como verás, le vamos a tributar. ¿no? Es. Y por lo demás, pues nada, eh, dar la bienvenida al nuevo párroco y, y que creo que no está por aquí, <ríe> con lo cual ya lo saludaremos. Pero vamos, volviendo a don Alberto, pues es don Alberto. ¿no? Para mí Alberto va a ser un gran vacío que deja eh, en estos pueblos, no solamente por la labor que ha hecho, humana, social, sino por todo el tiempo que ha compartido con todos y cada uno de nosotros. A mí, por ejemplo, me ha casado, ha bautizado a mis hijos, ha hecho la comunión, ha compartido cenas, momentos más tristes, momentos más alegres, y creo que en estos pueblos lo que hace falta es gente como él, gente que se siente, que escuche, que apoye, y que, bueno, al final no va a estar un vacío grande. Eh, nos deja, además, un gran legado, como son nuestras iglesias en los pueblos, que eh, ha arreglado los tejados, ha pintado paredes, ha limpiado lámparas, es decir, nos deja un legado para nosotros, para nuestros hijos y para toda la gente que venga a conocer estos pueblecitos de, de la Alcarria. Alberto ha hecho una cosa además fundamental para la gente de estos pueblos y es que nos ha sacado fuera de estas fronteras. Ha hecho viajes a Israel, ha hecho viajes a Francia, ha hecho unos viajes que sin él seguramente mucha gente de estos pueblos no hubiera visto nunca eh, solamente televisión. Alberto, muchas felicidades por tus 50 años como sacerdote y muchísimas gracias por habernos dedicado, 38 de ellos, a los alcoleanos. Durante todo este tiempo hemos compartido contigo nuestro pueblo, sus campos, por los que tantos paseos has dado, sus paisajes, sus aromas, y te hemos regalado nuestro cariño. A cambio, tú has estado presente en todos los momentos importantes de nuestras familias, con gran generosidad y entrega. Gracias por tus celebraciones, siempre entrañables, y por esas homilías tan instructivas. Y, como no, gracias también por haber animado a muchos a conocer otros lugares, otros paisajes y otras culturas. Sin duda, dejas el listón muy alto. Siempre tendrás abiertas las puertas de Almolea. Te deseamos lo mejor para esta nueva etapa, que hoy empieza y, sobre todo, queremos agradecer todo el trabajo que desempeñamos en este pueblo para la rehabilitación y restauración de nuestra Iglesia, la recuperación de nuestras celebraciones y tradiciones religiosas. Por todo ello queremos entregarle estos pequeños detalles que esperamos a gente como recuerdo de este pueblo en el que se aprecia mucho. En estos 38 años muchas son las cosas y momentos que hemos compartido desde que apareciste por la y diciendo soy el nuevo cura. ¡Salud! Con un sin camil verde, con el escudo del Barcelona, tenéis que haberlo visto, ¿eh? y vestido de hombre, nada de cura, cura, cura, de hombre, así, tal cual. En las calles de Barro, y estaba lloviendo. Sí, pero en la luna teníamos a 220, no como en el Cole a 125. ¿eh? Eso quiere decir que ahí estábamos muy adelantados. Muy adelantados. Muchísimas gracias, y no me voy. O sea, me tengo. Siempre me apuntaré yo de estos pueblos. Siempre, siempre, siempre. Y vendré vos. Hoy es sacerdote, no se por qué no venido, yo le he invitado a que viniese de nuevo para que viniese a todos, pero ante la noche viene que no venía. bueno, pues, pues, esa sí. Bueno, pues ahora la música y a bailar.